Bueno, ya vamos a establecer, están trabajando ahí en la comunicación con Víctor Bazán. Eh, está, está al aire. Bueno, Víctor, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Víctor, ¿me escuchás? Sí, sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Bueno, en las últimas horas se ha dado a conocer la información... Bien. Eh, en una reunión, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y Sergio Massa, ministro de Economía, eh, creo que ya han definido eh, que van a derogar la ley de alquileres. Eh, si bien es cierto que todavía no se ha hecho efectivo, ¿qué noticia tienen ustedes de la Asociación Locatarios de San Juan? Creo que en el principal, nosotros lo que venimos desde anoche hablando con esto que se ha difundido mediáticamente es que para derogar una ley más que nada del Código Civil no se puede hacer en, de un día para el otro. Eh, segundo, no tenemos información oficial de, de lo que se ha anunciado públicamente. Eh, y por el otro lado, se vienen teniendo reuniones desde ayer a, y hoy inclusive de ver la manera de poder sostener la ley en el tiempo y, y darnos cuenta, o hacerle dar cuenta a la gente que quiere modificar esto, más que nada del lado del masismo, que en sí hay que preocuparse por otras cosas y no por la ley, digamos. hay que preocuparse por la inflación, hay que preocuparse por la dolarización de los inmuebles, hay que preocuparse por la especulación, hay que preocuparse eh, por los contratos en negro, por un control hacia el sector del mercado inmobiliario, que que en definitiva son los que terminan causando este destrozo hoy le echamos es fácil echarle la culpa a la ley de Alquileres cuando la problemática de fondo no es esa ¿no? Víctor eh, eh, acá estamos con Julio Fonseca este, Juan Manuel Orrego Karen Soto este, Omar Andrada te voy a pedir respuestas un poco cortas para que te puedan preguntar todos este, porque este tema es un problema para todos, creo que en la provincia de San Juan un 40% de, las, de los ciudadanos alquilan, eso es un dato que vos tenías, ¿no es cierto? Eh, 30%, sí. Bien, eh, Juan. Eh, eh, Víctor, eh, hoy que, o sea, ¿cuál es el panorama? ¿Está suspendida la ley o no? No, eso hay que ser muy claro. ¿no? ¿Cómo? No, ya... no, no, hoy lo está suspendido no, eso hay que ser claro, esto crea una incertidumbre y eso ah. es lo, lo peligroso para cuando una necesidad habitacional está detrás de todo esto, ¿no? Está ah, bien. ¿Voy? Bien, sí, ¿quién más pregunta? Pregunten, Diego porque está esperando, rápido. Justamente la ley de alquileres, ¿qué puntos plantea y qué beneficios podría traer para aquellos inquilinos? Es que no, no han dicho qué es lo que quieren modificar, y si nosotros vemos qué es lo que quieren modificar, Karen, eh, eh, lo que buscan es eh, bajar los contratos de alquiler a dos años, eso sería un problema mayor para los inquilinos, es decir, que tenemos que volver a pagar comisión inmobiliaria cada dos, que los aumentos sean semestrales, ajustado así un índice inflacional, eso sería más caro el valor de caro locativo, y en definitiva lo que buscan es mayor rentabilidad y eso implica que el inquilino tenga que eh, erogar más dinero de lo que está erogando hoy. Por eso la cuestión de fondo no es la ley de alquileres, no. la cuestión de fondo es la inflación, la dolarización de los inmuebles. Y en este contexto de inflación que tenemos, esta realidad que vivimos, eh, porque hay cuestiones que... que... Por, por un lado tal vez favorezcan al propietario pero perjudican al inquilino o viceversa ¿cuál sería a su criterio eh, la, la, lo que le brindaría mayor beneficio a todos digamos que sea más equitativo ¿cuáles serían la, las medidas que se debieran tomar para que sea más equitativo? Primero y principal nosotros y el Estado debería entender de que la vivienda es un derecho humano después lo que crea o equitativo del sector inmobiliario a nosotros no, no nos preocupa, no, no nos interesa. Lo que nos interesa es que la gente viva dignamente. ¿Por qué? Porque hay una especulación tan grande en Argentina y en San Juan también que terminan perjudicando a los sectores más empobrecidos. ¿Y ahora vos crees que erogando una ley vas a mejorar eh, la oferta para que los valores del cargo locativo bajen? con lo que quieren tomar, ¿verdad? que que soy muy sincero, eh, no buscan eso, buscan mayor rentabilidad. Y creo, si es cierto... Se cortó. ¿Quiere que... Mm. No, no quiere que pague es más. El problema es cómo que los más dinero para afrontar estos embates inflacionarios que no tienen nada que ver con la ley de alquileres, sino que es una es una postura que tiene eh, el Fondo Monetario internacional imponiéndosela a masa y, y creo que cuando se toman en el resto del mundo medidas para controlar los aumentos y limitando el mercado inmobiliario, eh, Argentina cuando logró tener una ley, ley de alquileres actual, ahora se toman medidas que van al revés de lo que está tomando el mundo, pero es algo de, de, de un, un presidente que me está perdiendo el rumbo. Eh, Víctor, buenas noches. Me... Me, me cabe la duda, en la aplicación de la ley hasta estos días desde que salió, eh, digamos, ha sido siempre muy reñida la relación entre la parte de los propietarios y los inquilinos, nunca se ha dado la posibilidad de un foro de, de, de entendimiento, de negociación, ¿es siempre muy, muy distante la posición? Es que no es que hay distante, sino es que... Eh, Vos fíjate que el propietario no quiere ni siquiera dar una factura a la hora de, de, de pagar el canon locativo. Ahí, de, de, ahí partamos desde esa base. Y la complicidad de, de, de, de la mayoría de los corredores inmobiliarios, que todavía te siguen cobrando una comisión inmobiliaria, que la debería pagar el propietario. Entonces, si vos parás enfrente de todo eso, de ahí partimos. Imagínate que no te quieren devolver los depósitos, imagínate que te quieren hacer contratos usureros, como dato, 94% de los contratos son negros. ¿Cómo, cómo vos crees que pueda avanzar cuando lo único que buscás es tener mayor preponderancia hacia un sector que tiene la máxima necesidad de vivir debajo de un techo. Es más, el otro día la misma cámara de, de construcción de, de, de, de Buenos Aires salió diciendo de que eh, si el que tiene que manejar el precio es el mercado, y el que no tenga para pagarlo, eh, que se vaya a vivir debajo de un punto. Sí, Gracias. Eh, Víctor, eh, hasta el momento, y nosotros nos conocemos desde hace años y en distintos programas que hemos estado, vos has sido parte, ¿sí? de las noches y charlando de los inquilinos. Pero hoy es un momento único un, un, por las elecciones. ¿Qué candidato tiene en su agenda el tema de los inquilinos? ¿En la provincia? Sí. ¿Sí? Creo que no, no, no debería responder, pero ninguno. ¿Y en Nación? Eh, tampoco. Bien. Es decir no, que el, el... en la provincia de San Juan un 40% de inquilinos ¿sí? no, no van a tener a alguien que les hable de esta ley o de la solución o, o por lo menos de una normativa este, que les dé una previsibilidad no, hoy lamentablemente eh, están en, en un medio que creen que tocando el mercado inmobiliario les puede traer consecuencias y nosotros creemos que la verdad que poner un impuesto a la vivienda vacía, te voy a dar un dato muy particular que sucedió hace poco lo hemos sacado del INDEC en San Juan se construyeron mil viviendas desde el 2010 al 2022 76 mil viviendas la población en san juan creció en 136 mil personas es decir que en ese lapso de tiempo hay una vivienda cada dos personas Qué te quiero decir con esto que viviendas en san juan hay problemas es que están vacías el problema que se está especulando por, por la dolarización de los inmuebles. Entonces, cuando vos escuchás estos planteos de derogar una ley de Aguilera y de echarle la culpa a una Hoy, ley, lo que nosotros vemos es que eh, no quieren tocar eh, realidades de fondo, ¿no? Eh, ver la especulación grande que existe no solo en San Juan, pero estos datos te lo dicen que sí hay, eh, en el resto del país. No quieren controlar sobre quiénes son los dueños de las propiedades inmobiliarias Y esto es preocupante. Yo creo que si vos tenés muchas propiedades vacías, deberías pagar un impuesto un poco más elevado, eh, porque estás especulando dentro de los mercados, limitás la oferta. Pero bueno, eh, creo que son cosas que a veces somos muy futuristas, pero hay que estar conscientes de que hay que seguir trabajando en, e, en ese aspecto. Esperemos ver en estos días cómo viene la mano, pero la intención se ve que es querer modificar algo que no va a ser simple tampoco. Bueno, eh... Eh, lamento decirlo, no, pero vos sabés que es así Comienza otra vez una maratón de reuniones Comienza otra vez Si se va a tener una ley una O algo, un decreto, una resolución O algo nuevo por parte del gobierno Y justo en un año electoral Así que vamos a tener todo el año para hablar, Víctor Te agradezco mucho esta comunicación telefónica ¿eh? no, Muchísimas gracias a ustedes Y que tengan unas buenas noches Gracias. Muchas gracias. gracias. Víctor Bazán, presidente de la Asociación Civil Locatarios de San Juan.